Saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un nuevo tutorial y es acerca eh, de cómo instalar los drivers, la capturadora y si cae. Entonces, eh, si nos vamos aquí a esta opción, miren aquí tenemos, nos sale un relojito aquí. Esto quiere decir que está en espera la instalación de los drivers y esto es porque no lo tienen, no, no, no están instalados. Pero en Windows 10, de sistema operativo Windows 10, hacia abajo, sale con un signo de admiración como este. Pero como estamos en Windows 11, eh, nos sale así, listo. Pero si nos vamos acá, administrador de dispositivos, si nos sale como nos salen los otros sistemas operativos, miren aquí. Entonces vamos a corregir ello. Vamos a dar clic derecho en los drivers una vez los descarguen. Vamos a darle clic en extraer aquí. Mira, aquí está la carpeta. Aquí están todos los drivers, no solo de la capturadora Easy cap De otras capturadoras, o sea que cuando ustedes conecten otras capturadoras y no les pida driver es por lo que ya se instalaron en este paquete. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar clic derecho en el logo de Windows en inicio, como lo quieran llamar, el otro sistema operativo está aquí en la esquina inferior izquierda. Luego vamos a dar clic en Administrador de dispositivos. Ahora vamos a dar clic en los drivers de la captura ahora y si cap, que son estos que están aquí. Cuando ustedes conectan, les sale. Cuando la conectan, se quitan. Estos que están aquí, vamos a dar clic derecho, actualizar controladores o controlador. Vamos a dar clic en examinar mi PC. Vamos a darle clic aquí en examinar. En este caso los tenemos en escritorio. Y simplemente damos clic en la carpeta donde están los drivers. Luego vamos a dar clic en aceptar. Miren, donde le estoy dando clic en la carpeta principal, no en, no en las que están dentro. Le doy clic en la principal para que abarque todos los drivers que están dentro de esa carpeta. Vamos a dar clic en aceptar. Luego clic en siguiente. Aquí vamos a dar clic en instalar para que instalen los controladores de sonido. Vamos a dar clic en instalar. Y una vez ya hayan eh, actualizado, se va a desaparecer de aquí. Se cortó un poco el video porque el, el computador se reinició al instante una vez actualizado no olviden que estamos en windows 11 y, y no es como en otros sistemas operativos quizás a ustedes también se les reinicie cuando intenten otra vez hacer el proceso le dan clic en actualizar les va a salir que el dispositivo ya está eh, actualizado correctamente o sea que lo intentan hacer nuevamente hacen el mismo proceso actualizar se vienen a pc lo escogen y les va a salir que ya están eh, actualizados correctamente lo hacen así por favor que se me no grabo esa parte por lo que se reinicia Windows 11 se reinicia en este caso se reinicia no sé si a ustedes también se le reinicia entonces si nos venimos aquí a, a, a controladores de USB miren que ya están todos aquí la EasyCAD la tengo conectada la capturadora vamos a irnos a panel de control y vamos a ver si sale en espera aún miren que ya no está en espera ya sale perfectamente el driver, ah, no olviden que salía con un relojito, ahora sale a la perfección, lo único que van a hacer es el, van a hacer el mismo proceso que les mostré y listo, cuando se les reinicie el equipo, vuelven a repetir la parte donde dan clic en actualizar los drivers y ya les va a salir que ya están correctamente actualizados, eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y en la descripción del vídeo les dejo el enlace sin anuncio, chao chao